Carson McCullers ha accedido ya a la consideración de clásicos de la literatura con su incursión en la silenciosa, secreta y sagrada intimidad del alma de sus personajes. Narrados con un prodigioso sentido de la construcción, los relatos de Carson McCullers alcanzan una resonancia interior que va mucho más allá de su sencilla y directa observación de la realidad. El mundo punzante, desesperanzado y profundamente poético de Carson McCuller constituye, en palabras de Edith Stigwell, el legado de una escritora trascendental. Hoy, de este autor, leemos «El transeunte». Damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. El transeunte. Un cuento de Carson McCullers. Esa mañana, la frontera crepuscular entre el sueño y la vigilia era romana. Fuentes salpicando y calles estrechas con arcos. La dorada y pródiga ciudad de flores y piedra pulida por los años. A veces, en su sime inconsciencia estaba otra vez en París o entre escombros de guerra alemanes, o esquiando en Suiza y en un hotel en la nieve. Algunas veces también era barbero de Georgia en una madrugada de caza. Era... Roma esta mañana, en la región sin tiempo de los sueños. John Ferris se despertaba en una habitación de un hotel de Nueva York. Tenía la sensación de que algo desagradable le esperaba. ¿Qué podría ser? No sabía. La sensación sumergida en las exigencias bañaneras se prolongó aún después de haberse vestido y haber bajado. Era un día de otoño despejado y un sol pálido, en rebanadas, se metía entre los rascacielos color pastel. Ferris entró en la cafetería de al lado y se sentó en el compartimento del fondo junto al ventanal que daba a la acera. Pidió un desayuno a la americana de huevos revueltos y salchichas. Ferris había venido de París al entierro de su padre que había sido la semana anterior en su pueblo, en Georgia. El choque de la muerte le había hecho darse cuenta de que la juventud había pasado ya. Se le caía el pelo y las venas de sus ya desnudas sienes quedaban salientes latiendo su cuerpo que conservaba bien, a no ser por una panza incipiente. Ferris habría querido mucho a su padre y la unión entre ellos había sido antes muy fuerte, pero los años habían debilitado algo esta devoción filial. La muerte, aguardada durante mucho tiempo, le había dejado con una consternación imprevista. Había alargado lo posible su estancia en casa junto a su madre y sus hermanos. Su avión para París salía a la mañana siguiente. Ferry sacó la agenda de direcciones para confirmar un número. Iba volviendo las páginas con interés creciente. Nombres y direcciones de Nueva York, de capitales de Europa. Unas pocas borrosas de su estado del sur. Nombres borrosos en letras de molde. Nombres borrachos, garrapateados. Betty Wills. Un amor pasajero, ahora casada. Charlie Williams herido en la selva de Usten, paradero desconocido desde entonces. El gran Williams, ¿vivía o había muerto? Don Walkett, trabajando en la televisión y haciéndose rico. Henry Kling, se chifló después de la guerra, ahora en un sanatorio. Cosi Hall, había oído que había muerto. La atolondrada, la alegre Cosi, era extraño pensar que ya también, tan boba, podría morir. Al cerrar el cuaderno, Ferris padecía una impresión de azar, de tránsito, casi de miedo. Fue entonces cuando su cuerpo dio una sacudida repentina. Miraba por la ventana, cuando allí mismo, pasando por la acera, vio a su antigua mujer, Elizabeth. Pasaba muy cerca de él, andando despacio. Ferris no pudo comprender el estremecimiento salvaje de su corazón ni la sensación inmediata de desahogo y de gracia que le quedaron cuando ella hubo pasado. Ferris pagó deprisa y salió corriendo a la calle. Elizabeth estaba en la esquina esperando para cruzar la quinta avenida. Corrió hacia ella pensando en hablarle pero cambiaron las luces y ella cruzó la calle antes de que le alcanzara. Ferris la siguió. Al otro lado podrían muy bien haberla alcanzado, pero se sorprendió regazándose sin saber por qué. Llevaba el cabello castaño claro recogido con sencillez y, mientras la observaba, se acordó Ferris de que su padre había dicho una vez que Elizabeth tenía buenos andares. Elizabeth dobló la esquina siguiente y Ferris la siguió, aunque su intención de abordarla había desaparecido ya. Ferris se preguntó el porqué de la agitación de su cuerpo a la vista de Elizabeth, el sudor de sus manos, los fuertes latidos de su corazón. Hacía ocho años que Ferris no había visto a su antigua mujer. Sabía que se había casado otra vez hacía tiempo y tenía niños. Durante los últimos años raramente había pensado en ella, pero al principio después del divorcio, la pérdida casi le había derrumbado. Luego, calvado por la acción del tiempo, había amado otra vez y luego otra. Ahora era Janine. Desde luego el amor por su antigua mujer había pasado hacía tiempo. ¿Por qué entonces el desasosiego de su cuerpo y la mente sacudida? Sólo sabía que su corazón nublado estaba extrañamente en disonancia con el día de otoño, soleado y claro. Ferris dio la vuelta de repente y, alzando grandes zancadas casi corriendo, volvió deprisa al hotel. Ferris se sirvió de beber, aunque no eran las once. Tumbado en una butaca como una persona exhausta, se puso a contemplar su vaso de whisky. Tenía un día entero por delante y se iba en avión a la mañana siguiente. Repasó sus obligaciones. Llevar su equipaje al Air France. Almorzar con su jefe. Comprarse unos zapatos y un abrigo. ¿No había algo más? Ferris terminó la bebida y abrió la guía de teléfonos. La decisión de llamar a su antigua mujer fue impulsiva. El número venía en bailey, el nombre del marido, y Ferris lo marcó sin tomarse tiempo para pensarlo. Elizabeth y él se habían intercambiado felicitaciones en Navidad y Ferris le había mandado un juego de trinchar cuando recibió la participación de boda. No había razón para no llamar, pero mientras esperaba, oyendo la llamada al otro lado, la duda empezó a inquietarle. Elizabeth contestó. Su voz familiar fue para él un nuevo choque. Tuvo que repetir su nombre dos veces, pero cuando fue identificado ella pareció alegrarse. Le dijo que estaba en la ciudad solo un día. Ellos tenían un compromiso para ir al teatro, dijo ella, pero a ver si podía venir a cenar temprano. Ferris dijo que le encantaría. Mientras iba, de una cosa a otra, estaba un molesto a ratos con la sensación de que algo importante se le olvidaba. Ferris se bañó y se cambió a última hora de la tarde pensando a menudo en Janine. Estaría con ella en la próxima noche, Janine, diría. Me encontré por casualidad con mi antigua mujer cuando estaba en Nueva York. Cené con ella y con su marido. —Claro. Fue extraño verla después de todos estos años. Elizabeth vivía en una avenida a cincuenta y tantos este y, mientras Ferris iba en taxi desde el centro, vislumbraba en los cruces el ocaso prolongado, pero al llegar a su destino era ya noche otoñal. El lugar era un edificio con marquesina y portero, el apartamento de ella estaba en el séptimo piso. Entre, señor Ferris. Preparado para Elizabeth o para el marido no imaginado, Ferris se quedó asombrado ante el chico pelirrojo y pecoso. Sabía lo de los niños, pero su pensamiento no había sido capaz de imaginárselo. La sorpresa le hizo dar un paso atrás torpemente. Este es nuestro apartamento, dijo el niño respetuoso. ¿No es usted el señor Ferris? Soy Billy. —Entre. En el cuarto de estar, al otro lado del vestíbulo, el marido le dio otra sorpresa. Tampoco para él estaba preparado emocionalmente. Bailey era un hombre macizo de cabello rojo con ademanes decididos. Se levantó y le tendió la mano. —Soy Bill Bailey. Encantado de conocerle. Elizabeth vendrá enseguida. Está terminando de vestirse. Las últimas palabras despertaron una serie fluida de vibraciones, recuerdos de otros años. Elizabeth clara, rosada y desnuda desde el baño, a medio vestir delante del espejo de su tocador, cepillándose el fino cabello castaño. Dulce intimidad casual a la amabilidad de la carne suave poseída sin discusión. Ferris alejó de sí los recuerdos indeseados y se obligó a encontrar la mirada de Bailey. —Bill, ¿quieres traer esa bandeja de bebidas que hay en la mesa de la cocina? El niño obedeció con prontitud y cuando se hubo oído, Ferris dijo. —¡Qué chico más guapo tienen! —Nosotros, por lo menos, lo queremos así. Se hizo silencio hasta que el niño volvió con una bandeja de vasos y la cotrilera con Martini. Con el estímulo de la bebida fueron sacando a flote la conversación. Hablaron de Rusia y de la lluvia artificial de Nueva York y del problema de los pisos en Manhattan y París. «El señor Ferris volará mañana a través de todo el océano», le dijo Paide al niño, que estaba encaramado en el brazo de su butaca tranquilo y bien educado. «Apuesto a que te irás de polizón en su maleta». Billy se echó para atrás sus labios. «Yo quiero volar en un avión y ser periodista como el señor Ferris». Y añadió con seguridad repentina, «Esto es lo que quiero ser cuando sea mayor». Bailey dijo. «Yo creí que quería ser médico». «Sí», dijo Billy. «Seré las dos cosas. También quiero ser un sabio de bombas atómicas». Elizabeth entró llevando en brazos una niña. —¡Oh, John! —dijo, y colocó a la niña en el regazo de su padre. —Es tan estupendo volver a verte. Me alegro tanto de que hayas podido venir. La pequeña estaba sentada mimosamente en las rodillas de Bailey. Llevaba un trajecito de crepe rosa pálido cogido en los hombros con un lazo. Tenía la piel tostada de verano y sus ojos castaños. Estaban moteados de oro. Cuando alcanzó y señaló con el dedo las gafas de concha de su padre, éste se las quitó y las dejó mirar un poco con ellas. ¿Cómo está mi pomponcito? Elizabeth estaba muy hermosa, más hermosa quizá de lo que Ferris la había visto jamás. Su cabello limpio y liso brillaba. Su rostro era más suave, brillante y sereno. Era una belleza de Madonna que se avenía bien con el ambiente familiar. No has cambiado nada, dijo Elizabeth, pero has pasado mucho tiempo. Ocho años. Casi inconscientemente se llevó la mano al pelo que ya le clareaba mientras se intercambiaban otras vaguedades. Ferris se sintió de pronto un espectador, un intruso entre los bailey. ¿Por qué había venido? Estaba sufriendo. Su propia vida le parecía tan solitaria, una columna frágil sin nada que soportar en medio del naufragio de los años. Sentía que no podía seguir mucho tiempo en la habitación familiar. Miró el reloj. ¿Vosotros vais al teatro? Es una pena, dijo Elizabeth, pero teníamos este compromiso desde hace más de un mes, pero yo seguro que cualquiera de estos te quedarás aquí. No vas a ser un expatriado, ¿no? Expatriado, repitió Ferris. No me gusta mucho esa palabra. ¿Qué palabra y mejor? preguntó ella. Él pensó un momento. Transeunte, quizás transeunte. Ferris miró otra vez su reloj y Elizabeth se excusó. «Si lo hubiera sabido con tiempo...» Solo pasó este día en la ciudad. Tuve que ir a casa inesperadamente, ¿sabes?» «Papá murió la semana pasada». «¿Papá Ferris ha muerto?» «Sí, en el John Hopkins. Estuvo enfermo allí casi un año. El entierro fue en casa en Georgia». —Cuánto lo siento, John, papá Ferris fue siempre una de mis personas predilectas. El niño se levantó por detrás de la butaca de modo que pudiera mirar el rostro de su madre. Preguntó. —¿Quién se ha muerto? Ferris estaba muy olvidadizo para comprender. Pensaba en la muerte de su padre. Vio otra vez el cadáver tendido en la seda dorada dentro del ataúd. Le habían maquillado la cara de una manera grotesca y aquellas manos familiares yacían unidas y pesadas sobre un desbordamiento de rosas. El recuerdo se cerró y Ferris se despertó a la voz tranquila de Elizabeth. El padre del señor Ferris, una gran persona, alguien a que tú no conocías. —¿Pero por qué le llamas papá Ferris? Bailey y Elizabeth intercambiaron una mirada furtiva. Fue Bailey el que contestó al niño. «Hace mucho tiempo», dijo, «tu madre y el señor Ferris estuvieron casados, pero antes de que nacieras, hace mucho tiempo». «¿El señor Ferris?» El pequeño se quedó mirando a Ferris incrédulo y desconcertado, y los ojos de Ferris al devolverle la mirada eran también algo incrédulos. Sería verdaderamente cierto que una vez había llamado a esta extraña, a Elizabeth, patito mío, durante noches de amor, que habían vivido juntos, habían compartido quizá un millar de días y noches, y que, finalmente, habían soportado juntos en medio de la tristeza de la soledad repentina, la pena de ver destruirse poco a poco, celos, alcohol y discusiones por dinero, el edificio del amor conyugal. Bailé y dijo a los niños, «A alguien le toca cenar. ¡Hala, vamos! Pero, papá, mamá y el señor Ferris, yo...» La mirada insistente de Bill, perpleja y con un brillo de hostilidad... Le recordó a Ferris la mirada de otro niño, el hijo de Jeanine, un niño de siete años, de carita ensombrecida y rodillas huesudas, al que Ferris evitaba y olvidaba con frecuencia. «¡De frente! ¡Marchen!» Bailey llevó suavemente a Billy hacia la puerta. «Di buenas noches, hijo». «Buenas noches, señor Ferris», añadió con resentimiento. —Creí que me iba a quedar para la tarta. —Puedes venir luego por la tarta —dijo Elizabeth. —Corre ahora con papá a cenar. Ferris y Elizabeth estaban solos. El peso de la situación gravitó sobre aquellos primeros momentos de silencio. Ferris pidió permiso para servirse otro cóctel y Elizabeth se puso la coctelera en la mesa a su lado. Miró el piano y observó la música en el atril. —¿Tocas todavía tan bien como antes? —Todavía disfruto tocando. —Toca, por favor, Elizabeth. Elizabeth se levantó inmediatamente. Su prontitud para tocar cuando se lo pedían había sido siempre una de sus amabilidades. Nunca se hacía rogar excusándose. Ahora, mientras se acercaba al piano, había en ella además la prontitud del alivio. Empezó con un preludio y fuga de Bach. El preludio era alegremente irisado como un prisma en una habitación por la mañana. La primera voz de la fuga, el anuncio puro y solitario, se repitió entremezclada con una segunda voz y repetido otra vez dentro de un marco elaborado. La música múltiple, horizontal y serena, fluía con majestad, sin apresuramiento. La melodía principal se trenzaba con otras dos voces, embellecida con un sinfín de ingeniosidades, dominante unas veces, sumergidas otras, con la sublimidad de una cosa única que no teme rendirse al conjunto. Hacia el final... La densidad del material se reunió para la última insistencia, enriquecida sobre el primer motivo dominante, y la fuga terminó en un acorde como una afirmación final. Ferris descansaba la cabeza sobre el respaldo de la butaca y cerró los ojos. En el silencio que siguió, una voz alta y clara vino de la habitación del otro lado del vestíbulo. —¡Papá! Pero ¿cómo podían mamá y el señor Ferris? Luego se oyó cerrar la puerta. El piano empezó otra vez. ¿Qué música era esta? Sin lugar familiar, la melodía límpida llevaba mucho tiempo dormida en su corazón. Ahora le hablaba de otro tiempo, otro lugar. Era la música que Elizabeth sería tocar. La melodía suave evocó un bosque de recuerdos. Ferry se perdió en el tumulto de anhelos pasados, conflictos, deseos ambivalentes. Era extraño que la música, ocasión de esta anarquía tumultuosa, fuera tan clara y serena. La melodía principal quedó rota por la aparición de la criada. «Señora, la cena está servida». Todavía después que se sentó en la mesa entre sus anfitriones, la música interrumpida le oscurecía el humor. Estaba algo borracho. Dijo, no hay duda de que te haga darte tanta cuenta de la improvisación de la existencia humana como una canción sin terminar, o un viejo cuaderno de direcciones. —¿Un cuaderno de recuerdos? —repitió Bailey—. Luego se cayó, prudente. —Sigue siendo el mismo John —dijo Elizabeth con algo de antigua ternura. La cena de aquella noche era al estilo del sur, y los platos eran de los que él le gustaban, pollo frito y pastel de maíz y batatas en dulce. Durante la comida Elizabeth mantuvo viva la conversación, cuando los silencios se hacían demasiado largos, y así Ferris tuvo ocasión. De hablar de Jeanine. La conocí el otoño pasado, Hacia esta época en Italia. Es cantante y tenía un contrato en Roma. Creo que nos casaremos pronto. Las palabras parecían tan verdaderas, inevitables, que Ferris no se dio al principio cuenta de que mentía. Él y Jeanine no habían hablado nunca de matrimonio en todo el año y en realidad ella seguía casada con un ruso blanco agente de bolsa en París, que llevaba separada cinco años, pero era demasiado tarde para corregir la mentira. Elizabeth ya estaba diciendo, «Me alegra mucho saberlo. Enhorabuena, Johnny, que te cases». Trató de compensarlo con cosas verdaderas. El otoño romano es tan bonito, suave y florido... Añadió, Janín tiene un niño de seis años, un chico curioso con tres idiomas. Le llevo algunas veces a las tullerías. Mentira, otra vez. Había llevado solo una vez al pequeño a los jardines. El pálido niño extranjero, con los pantalones cortos que le dejaban al descubierto las piernas huesudas, había echado su barco al estanque de cemento y había montado un caballito. El niño había querido entrar en el guiñol, pero no había habido tiempo porque el ferris tenía un compromiso. Le había prometido que irían al guiñol otra tarde. Solamente había llevado una vez a Valentín a las tuyerías. Hubo un revuelo. La criada trajo una tarta blanca con velas rojas. Los niños entraron en pijama, Ferris no comprendía aún. —¡Felicidades, John! —dijo Elizabeth. —¡Sopla las velas! Ferris se acordó de que era el día de su cumpleaños. Las velas se fueron apagando despacio y olía a cera quemada. Ferris tenía treinta y ocho años. Las venas de sus sienes se oscurecieron y latieron de una manera visible. —Es hora de ir al teatro. Ferris Agradeció a Elizabeth la cena de cumpleaños y dijo los adioses apropiados. La familia entera le despidió en la puerta. Una luna alta, fina, brillaba sobre los oscuros rascacielos mellados. En las calles hacía viento y frío. Ferris fue deprisa a la tercera avenida y llamó un taxi. Miraba la ciudad nocturna con la atención deliberada de la partida y quizá de despedida estaba solo. Deseó que llegara pronto la hora del vuelo y el viaje. Al día siguiente miró las ciudades del cielo bruñida al sol de juguete, precisa. Luego América se quedó atrás y solo estaba el Atlántico y la distante costa europea. El océano tenía un color lechoso, pálido, plácido bajo las nubes. Ferris Dormitó casi todo el día. Hacía el estardecer, pensaba, en Elizabeth y la vista de la tarde anterior. Pensó en Elizabeth entre su familia, con deseo, con envidia y una pena inexplicable. Buscó la melodía, la frase sin terminar que le había emocionado tanto, la cadencia, algunos sonidos dispersos, era todo lo que le quedaba. La melodía misma había huido. Había encontrado, en cambio, la primera voz de la fuga que Elizabeth había tocado. Irónicamente invertida y en tono menor, colgado sobre el océano, las preocupaciones por su soledad y por lo transitorio de las cosas dejaron de acongojarle y pensó en la muerte de su padre con ecuanimidad. A la hora de cenar, el avión llegó a la costa francesa. A medianoche, Ferris cruzaba París en un taxi. El cielo estaba cubierto y la neblina ponía halos a las luces de la Plaza de la Concordia. Los bistros nocturnos brillaban en los pavimentos húmedos. Como siempre, después de un vuelo transoceánico, el cambio de continentes era demasiado repentino. Nueva York por la mañana, esta noche París. Ferris se entrevió el desorden de su vida, la sucesión de ciudades, de amores transitorios y el tiempo. El siniestro deslizarse de los años, siempre el tiempo. Llamó con terror. Valentín le abrió la puerta. El niño estaba en pijama con una bata roja que le venía grande. Sus ojos grises estaban ensombrecidos y, al entrar Ferris en el piso, chispearon momentáneamente. Janine cantaba en un club nocturno. No estaría en casa hasta dentro de una hora. Valentín volvió a un dibujo que estaba haciendo acurrucándose con sus lápices sobre un papel extendido en el suelo. Ferris miró el dibujo. Era uno que tocaba el banjo con las notas y las líneas onduladas saliéndole en un globito, como en las historietas. Volveremos otra vez a las tuyerías. El niño levantó la cabeza y Ferry se lo acercó a las rodillas. La melodía, la música sin terminar que Elizabeth había tocado le vino de repente a la memoria. Sin pedírselo, la memoria desembarcaba en él su carga esta vez trayendo solo reconocimiento y súbita alegría. Monsieur Jean», dijo el niño, «¿le vio usted?». Confuso, Ferris pensó solamente en otro niño, el niño pecoso, mimado por su familia. «¿A quién, Valentín?». «A su papá en Georgia», el niño añadió. «¿Estaba bien?». Ferry se apresura a decir, «Iremos a las tuyerías a menudo a montar en el caballito y en el guiñol. Lo veremos y no tendremos prisa nunca más». decía Jean, dijo el niño, «el guiñol está cerrado ahora». Otra vez el terror, la comprensión de años desperdiciados y la muerte. Valentín, impulsivo y confiado, se acurrucaba entre sus brazos. Su mejilla tocó la mejilla suave y sintió el roce de las pestañas delicadas. Con íntima desesperación estrechó al niño, como si una emoción tan cambiante como su amor pudiera dominar el pulso del tiempo. Fin